202 dos ventas quiero no de números, cifras, ¿vale? Porque yo sé que dices, joder, sí, pero ¿cuánto cuánto puedo llegar a ganar con todo esto? A ver, Dani, ¿cuánto se factura? Háblame claro, para que veas el poder de un lanzamiento Vamos a seleccionar el mes de octubre, ¿vale? Un poco también se la facturación Vamos a ver cuánto se ha generado Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo Donde te voy a enseñar Cuánto exactamente he generado durante el mes de octubre con los lanzamientos Y antes de que te vayas Dani, ¿qué es esto de un lanzamiento? Si no me conoces, sabrás que, pues básicamente para mí los lanzamientos más allá del nivel económico que ahora te enseñaré y vamos a ver con todo lujo de detalles, me han cambiado la vida. ¿Por qué? Porque me han dado la libertad de, literalmente, poder llevar mi negocio a cualquier lugar del mundo. Y más como es mi caso, que mi pasión es viajar, el estar recorriendo mundo, y los lanzamientos, pues, me han dado esa libertad geográfica. Pero también la libertad temporal, de, oye, me organizo como quiero. O sea, no tengo que ir un lunes a la oficina de 8 de la mañana a 2 de la tarde y... No. Y también la libertad económica y, y lo vas a ver. Pero, ¿qué es concretamente un lanzamiento? De forma súper resumida, porque tienes algunos vídeos ya en el canal, un lanzamiento es una estrategia de marketing digital que te permite tener muchas ventas en un corto periodo de tiempo. ¿Ventas de qué, Dani? ¿De dónde sale todo esto? Ventas de productos digitales. No te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar qué plataforma utilizo yo, dónde alojo los productos digitales, qué un. Sub... Todo lo vamos a ver aquí. Por eso es súper importante que te quedes... A ver... Este vídeo hasta el final Básicamente los lanzamientos o la forma que yo tengo de hacer estos lanzamientos es con productos digitales Estos productos digitales pueden ser un ebooks, puede ser un pdf, puede ser un curso online Pueden ser todas estas diferentes productos que se pueden comercializar de forma online Y algo muy interesante es que son escalables Es decir, que tú lo creas una vez y lo puedes vender cuantas veces quieras ¿Qué plataforma te recomiendo yo? Bien, porque ya entramos en materia Vamos a la plataforma que yo utilizo que es Hotmart, ¿vale? Esta es la plataforma donde tú puedes alojar tus programas, tus cursos, tus ebooks, todo de forma totalmente gratuita. No me pagan por hacer esto, pero al final si es algo que yo utilizo, pues obviamente lo voy a recomendar, ¿vale? Y en este caso es algo que yo utilizo. Esta plataforma te permite lo que te decía, alojar pues tus productos, ¿vale? Si yo voy aquí a soy productor, pues aparecerán todos mis productos. Pero no quiero enseñarte eso, quiero enseñarte números, cifras, ¿Vale? Porque yo sé que dices, joder, sí, pero ¿cuánto, ¿cuánto puedo llegar a ganar con todo esto? A ver, Dani, listillo, ¿cuánto vienes aquí con la gorra hasta del trébol? ¿Cuánto, ¿Cuánto se factura? Háblame claro Entonces, para que veas el poder de un lanzamiento, vamos a seleccionar el mes de octubre, ¿vale? Un poco te voy a enseñar la facturación Pero vamos a poner hasta, hasta aquí, hasta el día 24, ¿vale? Aplicar Vamos a ver cuánto se ha generado esto es justamente lo que se produce en un lanzamiento y es lo, como, como se ve, es decir, si te das cuenta que no hay ventas, ¿por qué? Porque todo lo condensamos en ese espacio de tiempo. Esto al final lo que te permite es que estos días te los puedas tomar como, oye, si me apetece trabajar, trabajo y si no, no trabajo. Es decir, Son como periodos de descanso, pero el grueso de un lanzamiento está aquí. Vamos a ver cuánto se ha facturado. Hay reembolsos de personas, y ahora te explicaré por qué vienen estos reembolsos. Total facturado 3.653 dólares. ¿Por qué hay reembolsos? Porque algo que va conmigo, es algo que honestamente pues a mí me sale de dentro, es cuando hacemos lanzamientos, siempre tiene que haber un periodo de garantía. ¿Por qué? Porque estoy tan seguro de que al final no quiero a personas que no les vaya a funcionar el producto dentro. Porque eso al final lo que consigues es que hablen mal de tu producto. Tú puedes preguntar a cualquier alumno del incubador de lanzamientos, oye, ¿cómo te ha ido el incubador de lanzamientos? Que a día de hoy jamás Verás a nadie hablar mal De hecho, te voy a dejar aquí abajo Un enlace para que puedas ver La cantidad de testimonios Y de personas que lograron Sus primeras ventas Gente, gente normal Gente que no tenía ni idea De marketing digital Gente que estaba cansada De su trabajo y dijo Oye, voy a, voy a probar esto Y aquí debajo puedes ver El enlace de esas historias de, Como te decía antes no. Para mí los lanzamientos Es que te cambia la puñetera vida Más allá del nivel económico Que vas a ver ahora Que es que no son los 3.653 dólares No, es que si vas a euros Tienes aquí 16.841, 202 ventas. Y es ahí donde voy. El día 6, 152 euros. El día 7, 3.563. El día 8, 2.438. El día 9, 1.566. El día 10, 4.546. El día 11, 2.410. El día 12, 250. El día 13, 1.077. Y aquí un piquillo de ventas que no sé ni por qué vino. Pero piénsalo bien, es decir, a día de hoy, ¿qué persona en este mundo tiene la libertad de poder estar trabajando en cualquier lugar del mundo Y tener un beneficio, porque esto es beneficio, esto y aquí no hay impuestos, ya se ha ido todo, absolutamente todo Ya no hay impuestos, perdón, ya no hay IVA, ya están todas las comisiones quitadas, esto es lo que te entra, pam, limpio A tu cuenta bancaria, a tu cuenta bancaria, ¿quién cojones gana 4.546 euros con 32 en un día? Con su ordenador. Pero que no te quedes con el dinero. Más, esto no es todo. Todavía hay más cifras que te tengo que enseñar aquí de Stripe. Quiero que te quedes con, con. Sobre todo con esos términos que te he hablado, ¿no? La libertad geográfica de poder hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Sin tener que ir a una oficina. O por lo menos, tener la posibilidad de elegir. Qué bonita palabra elegir. Yo, por ejemplo, me encanta viajar y decido pasar mi tiempo viajando. Pero también tengo aquí una oficina en Madrid. De hecho, esta es mi oficina, es mi base. Porque me gusta también trabajar desde casa. Pero tener la libertad de elegir. De hecho, si te apetece irte de vacaciones o trabajar desde otro lado, te vas. Que te apetece trabajar desde casa. Lo haces desde casa. La libertad económica, lo has visto. ¿Quién cojones tiene 4.546 con 32 euros de beneficio? Y yo no soy un extraterrestre ni un superhéroe. Yo soy una persona más como tú. Que hace tres años estaba trabajando en un Burger King. Y es ahí donde voy. Y es que no soy alguien único. Puedes meterte, como te decía, aquí abajo tienes un enlace y verás la cantidad de ventas que tuvieron los alumnos de la primera edición del incubador de lanzamientos. Ellos tampoco son únicos Simplemente que tienen una metodología que han seguido paso a paso. Antes de enseñarte ahora más facturaciones del mes de octubre, de momento tenemos estos 16.841. Tenemos también por aquí los dólares Ahí está, 3.653 Que de hecho los voy a ir apuntando aquí Porque si no, que se nos olvida Mira, vamos a hacer conversión y vamos a ver, tenemos aquí 3.653 dólares ¿Cuántos euros son? Ah, pues 3.646 euros, vale Aquí con la calculadora, para que veas que no hay ni trampa ni cartón Tenemos 3.646 euros Más, esto en un mes, el mes de octubre, bueno, en 24 días 16.841 Calculadora, ¿dónde estás? Más, 16.841 Ya de momento hay 20.487 en un mes Pero esto no es todo, esto no es todo Aquí hay, falta algo más que te voy a enseñar ahora Pero antes quiero que entiendas un poco, porque quizás si eres alguien nuevo o que me acaba de conocer No sabe muy bien qué es esto de los lanzamientos, que por eso te invito a que te suscribas al canal Pero digamos que hay como dos roles, y con estos los lanzamientos tienes dos roles El rol de, yo soy la persona que vendo mi producto, ¿vale? Imagínate que pues, tienes un conocimiento sobre algo, que no sé, es que hay, hay tantos nichos Por ejemplo aquí, estos 20.487 euros, vienen de dos lanzamientos Y el nicho, es decir, la temática de esos lanzamientos era absurda uno se dedicaba a pintar pizarras. ¡Hostias! A pintar pizarras. Y otro, al tema de interiorismo. Entonces, no me vengas a decir que no que no conoces a nadie o que no tienes un conocimiento sobre algo. Porque eso no me vale. Por ejemplo, Daniela, que era la chica que pintaba pizarras, no tiene ningún título, no tiene nada de eso. Simplemente, pintar pizarras le gustaba, es bastante bueno haciéndolo. Y dijo joder, es que voy a compartir esto con el resto. ¿Cómo lo puedo hacer? A través del lanzamiento. ¿Por qué? Porque es la única metodología que te permite tener gran facturación en corto periodo de tiempo. Entonces cualquier temática, cualquier nicho Se puede lanzar, en este caso esta facturación Se logró solo con dos lanzamientos Solo con dos, ni uno más, ni uno menos Dicho esto, tenemos como dos figuras, el lanzador y el experto ¿El experto quién es? La persona que posee un conocimiento Que tiene un conocimiento sobre algo Oye, pues yo soy bueno en, en redes sociales Venga, pues saco un curso de redes sociales Yo soy bueno en maquillaje, saco un curso de maquillaje hago Un curso, un pdf, un ebook, lo que sea Y por otra parte, está la sección del lanzador Es decir, de la persona que conoce Esta habilidad, que es lo que enseñamos en el incubador de lanzamientos Conoce literalmente el mecanismo para Hacer o para generar una máquina De hacer dinero, con la habilidad de hacer lanzamientos Y entonces este lanzador puede lanzar experto En este caso, yo por ejemplo no aparecía en cámaras, es decir, al final un poco el experto sí que es cierto que es la persona que aparece en cámaras que hace los vídeos, pero en este caso, como lanzador es decir, como persona que emplea esta metodología para otros, no tienes ni que aparecer en cámara. Todo esto se facturó y yo no estaba no estaba en la cámara. Ahora te contaré un poco cómo lo hice, ¿vale? Porque el lanzador cuando yo hablo de lanzador, en mi caso por ejemplo ya somos una agencia, es decir, empecé yo solito haciendo lanzamientos porque conocí la habilidad, pero poco a poco al final, pues debido a la tanta demanda, tanta gente que me decía Dani, pero yo quiero que me ayudes a lanzar y ayúdame a lanzar mi producto. Debido a tanta demanda tuve hay que ampliar el equipo. Y ahora somos ya cinco personas en el equipo. Entonces, como nosotros funcionamos, y ahora te cuento por qué esto es importante, es cuando alguien trabaja con nuestra agencia, a día de hoy es que no buscamos ya clientes, tenemos que rechazar clientes, porque es que no damos abasto, no damos abasto. Por eso la incubadora sacará una bolsa de empleo para clientes que me entran dárselo a los alumnos, porque es que no damos abasto. Entonces, como funcionamos es, primero, nos llegan las personas que quieren trabajar, vemos un poco el proyecto, si concuerda con nosotros, que para mí es súper importante que estemos alineados en los mismos, que tengamos los mismos valores. Me han llegado proyectos con mucho dinero encima de la mesa y le he dicho... No, porque no estoy contento con esto. No puedo lanzar algo que, que no vaya conmigo porque me siento mal. No hace mi corazón cantar. Entonces, nosotros lo que hacemos con la agencia es cobramos un fee, un, un mínimo y después vamos a porcentaje. Todo esto que ves aquí, los 20.000 y pico, es beneficio. Se factura total, creo que en uno de los lanzamientos Tendrás por ahí los vídeos, te voy a dejar una playlist para que puedas Ver los vídeos, en uno se facturaron casi 100.000 euros Y en otro casi 30.000, entonces de Ahí se coge un porcentaje, en este caso era el 30% en cada uno, más el fee Es decir, la tasa fija, pues para cubrir un poco Lo que son a mis empleados, entonces Si vamos aquí a Stripe, que es lo que te quería enseñar Que es aquí donde cobro, digamos, ese fee ¿no? esa tasa fija, pues vemos que en octubre Hay 5.041 dólares Entonces, si hacemos algo Súper sencillo y es conversión Moneda, y ponemos los 5.000, 5.041 dólares, son 5.027 euros. Pues vamos a nuestra calculadorcita que la tenemos aquí, acuérdate. Más 5.027, y ese es el resultado de lo que hemos de lo que ha quedado de beneficio, beneficio este mes de octubre. 25.514 euros. E insisto, no soy alguien de otro mundo, soy literalmente un pamplinas más con esta gorra que hace dos años estaba trabajando en algo que no le hacía feliz. Con un jefe fijo, con un trabajo fijo, y fue ahí cuando dije, no quiero más esto. ¿Cuánto tiempo más voy a estar así? No me veía mi vida, veía en oscura mi vida, es decir, estaba llegando a un punto donde carecía de sentido. Y suena fuerte decirlo, pero carecía de sentido. Y eso fue lo que me impulsó poco a poco ir dando mis pinitos en, en el mundo del emprendimiento, con esa ansia de, de poder emprender, de poder... Esa libertad de la que hablábamos, ¿no? Tanto económica, como geográfica, como, como temporal. Y puedo decir a día de hoy que la he logrado gracias a los lanzamientos. Este es el total que se ha facturado, que, perdón, estoy acostumbrado a decirlo de facturación, pero es de beneficio, 25.514. Pero, honestamente, y aquí me debo sincerar contigo, y es que lo que a mí hace a mi corazón, o sea, lo que a mí de verdad me mueve ya no es el dinero. Podría vivir muy bien, muy bien con lo que he generado hasta ahora, muy bien. Pero, desde hace como un, unos meses atrás, incluso lleva hacer un año, me di cuenta de que ya más dinero no me hacía feliz. Jamás pensé que llegaría a este momento, pero más dinero no me hacía más feliz. Entonces, cuando llegas a ese punto, tienes que buscar algo que haga tu corazón cantar, que recobre de nuevo vuelvas a recuperar como esa ilusión, como esa motivación que tenía al principio, ¿no? Al principio sí que es cierto que quería ganar dinero y eso me encantaba y era como lo que me movía, pero llega un punto donde más dinero no me hace más feliz y entonces tengo que buscar nuevas cosas que me hagan más feliz ¿Qué fue lo que ocurrió? Que dije, joder si es que a mí me encanta estar en contacto con la gente que me escribe de, de mi comunidad, con, pues con todos vosotros que estáis ahí o tú que estás viendo que estaba viendo este vídeo, si alguna vez me has escrito sabrás sabes que soy una persona muy cercana y me di cuenta de que mucha gente me pregunta, oye, pero ¿cómo haces? ¿Cómo, cómo tienes un negocio online? ¿Cómo generas ingresos. Y yo me acuerdo que yo enviaba audios y me encantaba explicarles, pues mira, pues me dedico al marketing digital, concretamente lo que hacemos son lanzamientos, y cuando enviaba esos audios estaba radiante de energía, radiante de felicidad. Y entonces ahí fue cuando dije, yo lo que tengo que hacer es poder enseñar esto que más gente aprenda estabilidad para que pueda tener pues esa libertad, tanto geográfica temporal como económica, que puedan vivir la vida que quieren. Lo cierto es que la primera vez que yo lancé, que fue ya hace varios meses me dio mucho miedo, porque la primera duda que tenía o el mayor miedo era ¿pero esto va a ser posible? Es decir, sí, yo estoy me va muy bien, pero la gente va a poder replicarlo, gente igual que no tenga ni idea de marketing digital, gente igual que no tenga ni seguidores, gente igual que, que no sepa nada de todo esto, ¿va a poder hacerlo? Y después de la primera, del primer lanzamiento de la incubadora, donde se agotó Agotaron las plazas De hecho te voy a enseñar Te voy a enseñar aquí eh, Algunos resultados para que lo veas Porque para mí es Te prometo Dios Que me llena de emoción Después de este primer lanzamiento Donde agotamos las plazas Fue, fue algo increíble Dije Wow Ahora sí, esto es lo que hace mi corazón cantar Mira, aquí lo vas a ver, ¿no? El poder, por ejemplo Ver como Carla tiene su primera venta, como Karina, eh, la primera venta de sus expertas, Karina Por ejemplo, decía, oye, es que yo no quiero aparecer en cámara Yo lo único que quiero es tener un negocio online Y se puso como lanzadora, aprendió esta habilidad Y la aplicó en sus expertas, o como por ejemplo David, he realizado mi primera venta, todos empiezan Así, por su primera venta, Brenda, segunda Venta, mira, todos empiezan así Y sin seguidores, ni comunidad, y sin id Ni idea de sobre tecnología, como fue el caso De Eva, que facturó 5200 euros en 7 días Es, es posible, es es fácil, lo vas a conseguir tan pronto como entres No, pero es posible, sí Y es lo que quiero que te quedes Así que basta ya de excusas, basta ya de mierdas De hecho, no sé cuándo estarás viendo este vídeo Pero el 20 de noviembre abrimos inscripciones Al incubador de lanzamientos Te dejaré por aquí un enlace para que te registres Y te apuntes Cerraremos plazas el día 25 Entonces, si tienes suerte y das al enlace Y te lleva a la página de registro, enhorabuena Y si no, pues tendrás que esperar a que volvamos a abrir plazas Dicho esto, y ya que ha pasado un poquito de vídeo Me complace anunciar Y de verdad que estoy muy feliz Y es que por fin he encontrado algo que haga mi corazón cantar. Si estás viendo este vídeo, espero que tú también encuentres lo tuyo, porque de verdad que cuando tienes ese motor no hay quien te pare. Dicho esto, mil millones de gracias. Recuerda que tienes por aquí un par de enlaces donde vas a ver los, los resultados de los alumnos de la primera edición y también un enlace para que te puedas, si está abierto si no, no, a inscribir al lanzamiento de la incubadora donde abriremos plazas. Dicho esto, te mando un fortísimo abrazo desde donde me estés viendo y nos vemos próximamente. ¡Chao!